¡No puedo competir! Sí, sí tienes que competir. Ay. Vamos a ver, tú me has liado para venir aquí. Sí, sí. ¿Eh? Tú llamaste, me pediste que viniéramos… Así que… Tú me ¿Qué hace Franco Cuesta en Orea? ¿Por qué la alcaldesa terminó compitiendo en el concurso de Orea Berrea capela algo que solo puede explicarse si echamos la vista atrás y vivimos con ellos la noche inolvidable que vivieron este fin de semana en un concurso único en España y que el televisivo Frank de la Jungla no se quiso perder mientras grababa su propio especial sobre la berrea. Y Frank Cuesta. ¡Uh! Pablo, ¿qué? Yo con a la Fran, me quedo conforme. Pero tú, tú estás en Berrea todo el año. Yo todo el año. Sé si es que lo que tiene la edad está, que uno... Que vengo entrenado ya. Bien entrenado, bien entrenado. Carmen, ¿y tú qué? No sé, yo creo que esto está un poco desequilibrado, pero... Pero tú ponle pasión. Sí, sí, yo la aventura. Muy bien, qué valiente. A ver, ¿y tú? Yo no tengo ni idea, pero quiero el premio. Sea lo que sea. Quiere el premio pero no tiene ni idea, pero hombre, tú vienes muy motivado. A tope. Claro, claro, claro, claro. ¿Y tú te puedes presentar que es que no te conoce nadie? Es que a mí me habéis liado, yo, yo aquí venía a hacer un reportaje, pero... Bueno, pero vienes aquí a hacer un reportaje de un concurso de berrea... Lo, lo, es que berrees, Fran. Hombre, para conocerlo hay que, hay que practicarlo. Claro, tú eres de los que se mojan. Eh, hay que hacerlo. Claro, pues venga, un aplauso a todos y vamos a berrear. Vale, Ya tenemos a la quinta. A ver, número uno. Oh. Selamat menikmati que vas bien, ¿eh? ¿Qué? Parece que vas bien. ¿Sí, sí? <risa> ¡Aplausos número tres! Macho, macho, macho, arrasas! Tengo un enchufe, tengo un enchufe. aquí de Orea? A ver, el tío, que no van a chillar. loca, chillando. Que no van a chillar. Pero si no saben quién es. Bueno, Marta, ¿vas a ser la ganadora? Pero yo espero que no, esto no puede ser. No, no, no. Estás botándote más que nadie. Marta Corella resultó ganadora del último grupo que competía, ya que, como han visto al principio, la incluyó el propio Frank Cuesta tras convertirse también en concursante accidental. En la final sería el televisivo Frank de la Jungla quien pasara a ser speaker. Para ver quién de los cinco finalistas terminaría ganando esta cuarta edición del concurso eh, internacional Mimán, Orea Berrea Capela. Eh, este que ha venido despistado se ha metido y se, se ha metido la final. Profesional, profesional. Eh, yo quiero que gane él. Desde Cuenca. Y la alcaldesa, pues que. Pues la, la alcaldesa. Pues, yo que sé si vive aquí, pues quién va a berrear mejor. Pero bueno. Bueno, pues entonces, eh, ¿qué te parece estar en la final? Pues bueno, la verdad es que sorpresa, porque no me he apuntado ni al concurso y de repente mmm, la gente me aplaude. Bueno, pues nada, haremos lo que se pueda, claro. Va por todas, ¿eh? Yo, a mí me gusta ir a ganar. ¿Quién se siente al estar en la final? Es mucha responsabilidad. Encantado, encantado de estar aquí. Volver a oriar. ¿Tú? Yo estoy emocionado y no me lo esperaba. Y que nada, que gane mejor. Este no es de. Este no es maño. No. Yo nada, pues a pasarlo bien y eso, a disfrutar y que gane el mejor. Este es como Rambo en pequeño. Yo con ganas de, de ir al monte. Bueno, pues venga, que empezamos la final ya. Os vais para atrás. Y ponernos ahí en orden. A ver. El número uno. <risa> Número dos. Ah. Ah. Número 4. ¿Queréis tener una cara de la cabeza? Pues de la mesa. Bueno, pongo una cara. Cierva cuando lo hace, que yo me, me frico. De verdad. Eh, número... Aplausos, ¿eh? Número uno. Número dos. Llega apretas, ¿eh? La práctica del monte. Bueno, con muchas ganas. y ¿sí? No me lo planteaba. ¿vale? Bueno, bueno, bueno. El número tres de <risa> Que tengo afición ahí. Número 5. Me parece, me parece que está claro, ¿no? Yo creo que está claro, no sé, ¿cómo lo bueno, veis? frito, con jamón, no va a acabar esto, ¿eh? Pero tú dinos de verdad, ¿cómo practicas? Eh. <risas> Los secretos son secretos. ¿eh? El 5, ¿no? Sí. Sí. Sabemos lo que ha hecho este hombre. Bueno, eh, pues nada, el uno para afuera. El dos. El tres. El cuatro. Y el campeón del 2019 mil diecinueve. Aquí. Que te vean bien. Yo, este hombre, yo no sé lo que habrá en el monte. ¿eh? No, no, si sí, tu mujer... <risa> Vamos, cuando se entere lo que has hecho con las hierbas, ya verás. ¿Preparados? Viene. ¡Ja, <risa> Que tú lo vas a flipar. Pero esto no lo has visto tú nunca. Nunca. Vamos a presenciar una pelea de machos en celo compitiendo por su harén. Ah, que necesita Resoli para aclarar la garganta. El de Cuenca, claro. Bueno, ¿Carlos? Espera, espera que me quite, ¿eh? No me va a pillar aquí en medio de estos dos. ¿Eh? ¿Otro micro? A ver, ¿tenemos otro micro por aquí? Sí. Carlos y Gonzalo van a, a protagonizar un encuentro real entre dos machos de venado en celo. ¿Es correcto? Correcto. Pues yo me voy a... Las, las ciervas. Muy bien. Barruntando las ciervas. Vale. <risa> Ha, ha, ha. A ver, cuéntanos qué te ha parecido este concurso. A ver, lo primero de daros las gracias a todo el pueblo que habéis venido y habéis recibido al equipo y a, y a mí estupendamente. Aparte, que me he tenido que hacer 198 fotos, pero, pero está bien. Y bueno, es una cosa muy diferente, una cosa muy especial. A mí, cuando, cuando nos llamó la alcaldesa para invitarnos,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 El equipo de televisión de Guadalajara que ha estado aquí filmándolo todo. Gracias al equipo de Wimax que está ya entrevistando al ganador y que... Bueno, se han hecho un montón de kilómetros, mañana a las 9 tienen que estar en Madrid. Se han portado fenomenal. Ya habéis visto que Fran se ha hecho fotos con todo el mundo tres y cuatro veces. Y bueno, Carlos, esto fue una... ¿Idea tuya? Exacto, exacto. una idea mía, sí. Fue un día de fiestas, así como el que no quiere la cosa, que la gente se había oído, ido a oír la berrea y dijimos, pues vamos a berrear nosotros. Sí, concretamente, ¿Sí? sí, sí, así fue. Sí. <risa> ya, ya se maduró un poco el tema y nada, eh, lo hablamos y, y fenomenal. Bueno, ¿y...? Muchísimas gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos esta noche. Sin vosotros no habría sido igual. Gracias. ¡Vamos a bailar!